y nos vamos a centrar en lo que fue el asesinato también, a ver, está caratulado como femicidio lo que pasó con María Pía eh, Persia. Persia. Sí, está imputado al menos Benjamín Pinavaría, sí. este joven albañil, eh, por femicidio. Por femicidio es. Pero la verdad es que hay una controversia en sí, ese Sí, por eso te lo decía. Hay hay para algunos, no es considerado como que es un femicidio y que se lo investigue como, como un crimen, pero al menos está imputado como femicidio. Bien. O Bien. sea que para la justicia, por lo pronto, es puede un ser un femicidio. Sí. Lo está investigando así. Exactamente. Y eso dice la Bien. Eh, Y tiene que ver la información con este joven, estamos hablando de Benjamín. Pinavaría, quien eh, su abogado defensor sostiene que es inocente, y para lo cual hay una audiencia que sí. va a ser eh, muy importante en, en, los, en las próximas horas, en donde lo que se va a demostrar con las pruebas que presente, al menos lo que considera la parte defensora de, de, este, de este hombre, eh, que es inocente y sobre todo porque recuerden que este caso que estamos viendo en imágenes ocurría en esa, ese día que nevó sí. eh, fue un viernes y que eh, estaba muy frío muy solitaria las calles de Mendoza uh -huh. mediados de julio exactamente que nos sorprendió la nevada se acuerdan sí. eh, por la madrugada fue esa, esa misma, ese mismo día en la, en la mañana muy temprano cuando eh, se ve a una persona ingresando a la vivienda de María Pía eh, Después se encontró material genético en la campera con la cual había sido estrangulada. Y lo que dice el abogado defensor sí. de eh, Pinabaría es que en el informe está detallado que hay una mezcla de rastros genéticos y que hasta el momento no se sabe cuál es el más predominante. Y es por eso que sostiene el abogado que la prueba está contaminada. Esto qué quiere decir que no sería como fehaciente la prueba uh -huh. con respecto a Pinabaría que es la prueba principal por lo cual se lo detiene. Obviamente que esto es lo que ha planteado la defensa sí. y será un juez el que tenga que decidir si efectivamente esas pruebas... Son si da contundentes. lugar o no a eso. Claro, si son ah. contundentes o no para mantener eh, la privación de libertad de Pinabaría o si le otorga algún otro tipo de beneficio. A él lo único que lo complica en esta causa justamente es esa prueba, la de ADN en la campera. Siempre una prueba de ADN es lo más que puede complicar a una claro, persona, ¿no? Sí. Porque es la prueba irrefutable, digamos, claro, no, no totalmente. se puede contrariar no se puede, claro, exactamente y por otro lado las imágenes de eh, las cámaras de seguridad de la zona que permitieron también detectar uh -huh. que una persona de similares características a Pinabaría sí. eh, ingresaba a la vivienda de María Pía, uh -huh. eh, por lo tanto ahora habrá que esperar que en esta audiencia se resuelva los planteos por parte de la defensa de Pinabaría para saber si le da lugar o no con respecto al pedido de, al menos de recupero de la libertad o de algún otro beneficio y sobre todo de sostener la inocencia de este joven. Eh, y por otro lado, recuerden que se hablaba mucho de un presunto robo. ¿sí? claro, claro. Eh, Bueno, lo que dice la defensa de, de este joven es que eh, Pina María no se habría robado eh, la cantidad de dinero de la cual se lo acusa de haber robado, por lo tanto también es otro elemento que se tendrá que demostrar en esta audiencia si es realmente así como lo plantea la defensa. Que ahí también había otra situación donde familiares de él o hermanos o algo habían tenido todos celulares nuevos o se habían adquirido nuevos eh, artefactos claro. ¿no? de estos tecnológicos eh, a los pocos, a a los pocos, pocos días, días sucedió, esto. sucedió el hecho eh, él había comprado eh, algunos celulares sí. para sus ah. familiares y bueno, todo indicaría no que, que había sido con la compra de ese dinero o al menos lo que se decía en aquel ¿En momento en aquel momento, bueno, veremos entonces cómo sigue toda la investigación ¿no? y el juicio. Gracias Sofía mm.